Hola soy Víctor y este va a ser el vídeo más importante que vas a ver en tu vida sobre los productos lácteos. Este vídeo no tiene nada que ver con los animales y poco que ver con la dieta y el discutir si son buenos o no. Este vídeo trata sobre empresarios fallando en su trabajo y llevándose por en medio la salud de todo un país. Esta es la historia. Resulta que desde el año 2000 el consumo de leche ha bajado casi un 30% en España. Y claro, la gente que se dedica a esto no está muy contenta, más concretamente INLAC, la Organización Interprofesional Láctea. Esta es la lógica de los señores de INLAC, mi producto no se vende, así que voy a coger un montón de dinero, que no es mío, para crear una mega campaña de publicidad que le ofrezca al público algo que ni quiere ni necesita, mientras me rodeo de un montón de doctores y científicos que recomiendan mi producto. No suena muy bien, ¿verdad? Antes de que alguien diga que yo me invento algo o que me denuncien por calumnias voy a enseñar cómo encontrar toda la información que aquí estoy exponiendo en este vídeo. Si vamos a google.com y ponemos lo siguiente site filetype:pdf, .es, filetype dos puntos, pdf, esto nos mostrará todos los archivos pdf que se encuentran en su web. Por ahora nos interesan dos archivos. El primero es el de conclusiones foro inlac INEA, en él está escrito que la industria láctea tiene una gran influencia en la creación y el mantenimiento de empleo a nivel nacional. Y claro, a la gente de INLAC lo que les interesa mucho, sobre todo, es el mantenimiento de empleo a nivel nacional. Interesante es lo que quieren hacer para promover su industria, pero más interesante es la manera de, que tienen de redactar lo que quieren hacer. En la cuarta página de este documento está escrito que quieren investigar sobre la influencia que tienen los lácteos en la salud humana. Suena bien. Suena bien hasta que lees la siguiente línea. Grasas lácteas, dos puntos, revisión bibliográfica y nuevos estudios que evidencien la no incidencia que tiene el consumo de grasas lácteas en el aumento de la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Pasamos dos líneas más abajo. Poner en valor las propiedades nutricionales de los productos lácteos mediante la elaboración de estudios científicos que así lo avalen. Creo que los señores de INLAC no saben muy bien cómo funciona un estudio científico. Y con la elección de palabras que tienen parece que todo lo que quieren es un par de científicos que nos digan a la población que los productos que nos venden son geniales para nuestro cuerpo. Bien, no solo lo parece, como he dicho al principio de este vídeo nos centraremos en dos archivos. El segundo archivo se llama IDI próximos pasos y en él está escrito que quieren a un científico que debe ser un investigador reconocido, respetado y valorado pero que no genere rechazos aparte de un grupo de científicos colaboradores. Ahora que ya tenemos algo de información vamos a hablar de la campaña que la InLac ha creado gracias a las subvenciones de la Unión Europea. Como he dicho al principio con dinero que no es suyo y que probablemente vino de sus impuestos. La campaña se llama di que sí", y lo que pretenden obtener con ella es venderle a la población algo que ni quiere ni necesita, utilizando toda la sabiduría científica posible. ¿Qué os parece si miramos el evento de presentación de esta campaña para ver qué es lo que nos tienen que decir? Vamos allá, vamos a ver qué es esto del lacteos di que sí". El vídeo empieza con el señor José Armando Tellado, el presidente de la INLAC, explicándonos por qué cree él que el consumo de leche ha bajado tanto en España modas, bebidas alternativas, sustitutivas... Pero sorprende que hoy un bloguero rubio pueda tener más credibilidad a la hora de difundir un mensaje que un premio Nobel. Voy a repetir las palabras del señor Tellado porque van a ser muy importantes más adelante. Dice que sorprende que hoy en día un bloguero rubio pueda tener más credibilidad a la hora de lanzar un mensaje que un premio Nobel. Hoy tendremos la oportunidad de conocer y debatir <coughs> los miembros del Comité Científico que trabajarán sobre la verdad. Bien, pues pasemos a ver a esos científicos a ver quiénes son. Y enseguida charlamos con dos de ellos que están aquí a mi lado. Ángel Gil, presidente del Comité Catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 2 en la Universidad de Granada. Paremos un momento. ¿Os acordáis de esos PDFs del principio? Claramente estos científicos son aquellos que allí se referenciaban. ¿Qué os parece si buscamos al señor Ángel Gil en Google? Si trabaja en la Universidad de Granada y es un científico tan prestigioso, algo vamos a encontrar, ¿no? Así que vamos a Google y vamos a poner Ángel Gil, Universidad de Granada. A ver, Ángel Gil, Universidad de Granada, a ver... Anda, mira, si parece que esto es el currículum vitae de este señor... Vamos a entrar a ver qué es lo que pone. Eh, ostras, si este señor ha trabajado 20 años en Puleva. Y claro, lo que este señor me tenga que decir a mí no va a estar para nada influenciado. A ver, si yo no digo que estas personas no sean científicos, pero un poco extraño me parece todo esto. Vamos a darles el beneficio de la duda a ver qué es lo que nos tienen que decir. Cuéntanos un poco bueno, cómo ha sido ese trabajo del comité. Eh, yo quisiera señalar eh, lo primero que este comité es un comité independiente porque así lo exige el proyecto europeo. Acabo de demostrar hace un momento que independiente nada, todos vosotros tenéis alguna relación con empresas lácteas y tú has trabajado 20 añazos en Puleva. Dame ciencia hombre, dame datos. Nuestro gran trabajo en, esto, en estos primeros meses ha sido recopilar la evidencia científica disponible sobre el valor nutricional de la leche y de los productos lácteos para la salud de los humanos y muy especialmente para la prevención de las enfermedades crónicas. A mí lo que me gustaría ver son esos estudios que habéis leído y recopilado pero desgraciadamente no los puedo encontrar ya que si entro en vuestra página de lácteos di que sí aunque yo vaya y diga que soy un médico, porque si le digo que no soy un médico no me enseña nada, después de decirle soy un médico, soy incapaz de encontrar un solo estudio. A partir de ahí, nosotros hemos tratado de obtener unas frases simples que ustedes luego, los periodistas, puedan trasladar a la población. Y aquí voy a ponerme serio un momento y admitir que este es el motivo por el cual hago este vídeo, por estas frases simples para la población que realmente son mentiras para vender más lácteos. A diferencia de estos científicos independientes, yo sí que voy a mostrar estudios reales en este vídeo y voy a proporcionar enlaces en la parte de abajo del vídeo y en la página web. Así que continuemos y veamos a ver qué es lo que el señor Puleva tiene que decirnos. Vamos allá. En el caso, por ejemplo, del calcio, los adolescentes adquieren su pico de masa ósea y dependiendo de que tengan más o menos masa ósea, cuando son adolescentes, van a tener luego más enfermedades, más fracturas o menos cuando son mayores. Bueno, allá vamos. Primer estudio científico que muestro y sí, con enlace en la descripción en la página web para que todo el mundo pueda ver que es real. En este estudio se siguieron a 100.000 personas durante periodos de 20 años. Y el resultado del estudio dice que la alta ingesta de leche se asoció con una mayor mortalidad en mujeres y hombres y con una mayor incidencia de fracturas en las mujeres. Probablemente queramos obtener nuestro calcio de otros productos ya que está demostrado científicamente que la leche aumenta la mortalidad y las fracturas óseas. Así que prosigamos porque ahora viene lo mejor del vídeo. Ahora viene cuando nuestra periodista le va a hacer preguntas a nuestros expertos. Lo primero, primera pregunta, ¿por qué el ser humano es el único que sigue consumiendo lácteos después de la lactancia? Muy buena pregunta, ¿por qué el ser humano es el único que sigue consumiendo lácteos después de la lactancia? Rosa. Bueno, el, el ser humano hace muchas cosas después de la lactancia que no hacen otros mamíferos. Yo creo que es un argumento muy pobre decir que tenemos que hacer lo que otros mamíferos porque nosotros también tomamos, pues no sé, aceite de oliva, tomamos jabugo. en fin, seguiría diciendo, conducimos coches, <risa> estudiamos carreras. Muy científica la respuesta de esta señora. Hacemos otras cosas que no hacen otros mamíferos, conducimos coches... Vamos a, a pasar a la siguiente pregunta. Porque Cuando vamos a un endocrino y decimos me quiero poner a dieta, eh, casi lo primero que nos dicen es... ...fuera lácteos. Bueno, yo tendría que ver qué endocrino dice eso. Si hay un endocrino que dice eso... ...probablemente tengamos que ir a verlo. Pero el, el, el tema está... ...puede ocurrir que efectivamente alguien... Eh, ...pueda hacer una recomendación... ...que no, no está basada en, en la evidencia. Bueno, segundo estudio científico que muestro. Realizado a 60.000 personas durante 5 años... ...y en el cual se demuestra que las dietas sin leche... ...protegen contra la obesidad... ¡Qué raro! La paradoja francesa. De, de hecho, en España, por ejemplo, se da también una paradoja, aprovecho para decirla, en el que ha ido disminuyendo, por ejemplo, el consumo de pan, que ahora ha tomado 50 gramos, antes tomamos 250 y ahora tenemos mucha más obesidad que antes. Voy a enseñar algo real y que no es una paradoja, porque este señor parece que dice todo lo que le conviene. Si entramos en INE.es, que es el Instituto Nacional de Estadística de España, Podemos encontrar el consumo de pan, como dice este señor, y podemos ver que realmente no coincide muy bien con el sobrepeso. Pero realmente es que el sobrepeso no está siguiendo al consumo de pan. Si ponemos encima de esa línea, la línea del consumo de, de queso, vemos realmente a qué producto se está refiriendo. Niños, un problemón que tenemos no solo en España, sino en la Unión Europea, que es el sobrepeso infantil. Rosa un 40% de niños que se pasan de peso. El problema es, bueno, lo ha dicho el doctor Gil, multifactorial, influye el sedentarismo, influye el comer más calorías de las que se gastan. Los lácteos tienen que formar parte de esa dieta correcta y equilibrada, no deben faltar, porque en esa dieta correcta y equilibrada y con una buena actividad estamos consiguiendo un buen control de peso. Entonces señora, si hay que comer menos calorías, ¿por qué le está recomendando a un niño obeso que meta lácteos en su dieta? 100 gramos de queso tienen 400 calorías, 100 gramos de brócoli tienen 38. Creo que sería muchísimo mejor una dieta basada en brócoli. Ya se han acabado las preguntas a nuestros expertos, ahora van a pasar a explicar cómo piensan promover esta fábula. Pero tranquilos que yo os hago un resumen. Van a hacer mucha publicidad, van a poner publicidad en el cine, publicidad en periódicos, publicidad en páginas web, van a hacer eventos deportivos y eventos en las escuelas. Van a contactar a tu médico para que tu médico te recomiende sus productos. Esto ya es el colmo. Como he dicho al principio, mi producto no se vende, así que voy a coger un montón de dinero que no es mío para ofrecerle algo a la población que ni quiere ni necesita mientras me rodeo de todos los científicos posibles. Y la verdad es que hasta el momento les ha ido muy bien. Si buscamos en Google lácteos di que sí o tres lácteos al día, podemos ver la cantidad de publicidad que periódicos y blogs les han estado dando. Y lo que ya es el colmo es la siguiente noticia, del diario de Mallorca, de donde vivo yo. En esta noticia se dice lo siguiente, INLAC, la interprofesional láctea que engloba todo el sector pidió ayer a las autoridades de Baleares que se refuerce la presencia de lácteos en los comedores escolares para que los más pequeños puedan alcanzar la ingesta diaria recomendada. En serio, esto ya no es mi producto, no se vende, etcétera. Una cosa es que el sector lácteo esté en declive y que tú quieras seguir ganándote la vida con ello, pero otra cosa es que tus productos no se vendan y contactes con las autoridades para que la gente compre tu producto. Eso ya es de hijos de PREMIENOBIT. Así que lácteos, di que no. Por favor comparte este vídeo y hazlo llegar a todo el mundo. Este vídeo está subido con una licencia Creative Commons, lo que quiere decir que eres libre de descargarte el vídeo y hacer con él todo lo que quieras. Y para más información dirígete a actiosdiqueno.eu donde podrás encontrar más información y todos los estudios científicos, todos los documentos pdf de linelac el currículum del señor Ángel Gil y más, además de un montón de carteles como estos que tengo aquí para que te los puedas descargar, imprimir en tu impresora y enseñarle a todo el mundo de tu vecindario la verdad sobre los lácteos. Hasta la próxima. Esto ya es digamos los créditos del vídeo y quiero decir de que antes de que este vídeo salga hemos ido a una página que se llama Web Archive la cual guarda copias de páginas web según el tiempo. Así que si la InLAC cambiara algo de sus archivos PDF o los borrara se podría entrar y ver. Eso es todo. Hasta la próxima.